¿Qué son las buenas prácticas de aplicación? Desde Ascensa, recomendamos las buenas prácticas de aplicación, que consisten en tener en cuenta una serie de consideraciones para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Al minimizar la deriva, se mejora la eficacia del tratamiento al evitar que el producto se vaya del objetivo a tratar evita que el producto se escape a zonas que no son objetivo, como los cursos de agua o los campos de nuestros vecinos. La deriva se reduce escogiendo las condiciones meteorológicas adecuadas, en especial en ausencia de viento, utilizando las boquillas antideriva adecuadas, ajustando la velocidad y la presión de la máquina y ajustando la altura del pulverizador de barra o usar deflectores en el caso de los turbos. Controlando estos parámetros, ahorraremos dinero, mejoraremos la eficacia y respetaremos el medio ambiente y a nuestros vecinos.